Bienvenidos a todos Un nuevo juego en el canal Genzy Impact Para que no conozca este juego, está pegando fuertísimo ahora mismo Y como ya sabéis, me gusta pasar a mí este tipo de juegos Así que vamos a hacer el Wall perfecto El Wild Therapeut directo y el Wall entero, ¿vale? Tendréis la serie completa en el canal La iré subiendo poco a poco conforme vaya jugando Pero bueno, no me voy a extender más y vamos a empezar a jugar A ver Los gráficos molan mucho, ¿eh? Son muy bonitos. Bonito. La mala. Siente la pinta. La música. <risa> uh. Mola, mola. Me mola el rollo, eh. ¡Oh! ¡Qué bonito, loco! Se hace un gemelo. Oh, vamos a hacer el ruidos. <risa> eh. ruidos. <risa> Soy negocéntrico, eh. Podría ponerme cualquier otra cosa. No. Ruidos. Vale, van a capturar al otro. Se veía a venir. Es culpa mía. He elegido al otro. <ríe> Bonito. ¡Wow! Los gráficos, tío. Qué bien se ve el juego, tío. Dios. ¿Ha metido ha pillado? Oh baby. And just like that God took away my sister. Some kind of seal was cast upon me and I lost my power. So while we used to travel from world to world, we are Guay. Vale, porque se han quedado atrapados so Se han llevado a su hermana. Know, intend Va a buscarla. Va a pescar. <ríe> es una Vale. Gráfico muy estilo Zelda de of the Wild, eh. Pero no es malo, ¿sabes? O sea, son unos de los de Breath of the Wild, son muy bonitos. Oh, precioso, precioso. Oh, se ve precioso, se ve precioso, se ve precioso. Se ve precioso. Voy a configurar el juego perfectamente Para que... Gráficos, alta, 1920, FPS 60 Vale, entonces lo voy a dejar como está todo, ¿eh? Lo voy a dejar como está todo Si solo se puede poner a 60 Lo dejo tal cual Vale Vale, esto para evadir Esto para atacar A ver, combate mola Combate mola Me gusta, me gusta Me está molando F para acercarte al punto de transporte ¿vale? Selecciona el minimapa por la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial Presiona el punto de transporte desbloqueado a esta ubicación Vale Bueno, no me deja Ah, M en el mapa Y ahora selecciona este punto Bueno, aunque no puedo, ¿no? Tengo que interactuar primero Vale, para otro transporte, supongo que para moverte por el mapa más rápido, simplemente. Mola, mola. Me mola, me mola. Como tenía la cámara ahí antes, tío, ahora estoy mirando el rato para allá y cuando la tengo allí. No sé cuál os gusta más. Yo creo que de noche os va a gustar más este plano y de día el otro, porque es que aquí hay demasiada luz, tío. Así que lo siento por mi cam, porque no se vea demasiado, pero no puedo hacer otra cosa. <risa> Tendremos que escalar. Vale. jajaja! <risa> <risa> Celda, bro Así vamos la ruta Vale Hasta todos los siete, Como si fuera esto Vale, esto es frutita Se coge con la F Presiona B para abrir el inventario Tenemos aquí la espada ¿Qué es esto? Artefactos, objetos de mejora de personaje Comida, materiales, misiones Y objetos valiosos, entendido ¿Esto lo puedo pillar? Sí, sí, sí, lo he pillado Vale, las plantas también se pueden Para hacer medicina o algo seguramente Bonito, ¿eh? La ciudad mola, tío Como esto sea online también eh, Va a ser un buen juego, ¿eh? Se está todo los Perdón <risa> Vale Vamos al reino de Anemo Que es el del viento, ¿no? Según lo he entendido yo La música es increíble Los gráficos, increíbles A eso no lo puedo jugar, ¿no? ¡Joder, put. ¡No! Me siento mal ahora, eh, os lo juro. También decir que estará en directo, que es todos los días jugando esto un poquito hasta que me lo pase. Puedes cruzar nadando, ¿vale? Entendido, tranquilo. Pero bueno, que subiré los capítulos a YouTube, igualmente. ¿Cómo lo hago más rápido? Vale, aguanto los juegos Vale, bonito Espérate, ¿eh? El mapa como es de grande, bro. El mapa como es de grande, bro. Esto, esto no, no. O oh, sí. Pero por ahí hay cosas, eh. Y por aquí abajo hay Ala, ¡Hala, hola, hola! Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Increíble. Perdón, perdón, señorita. Perdón por no estar leyendo, es que soy estúpido. No se sé hacer gameplays, tío. No sé hacer... Además, hay muchos bardos en esta ciudad. He escuchado algo sobre tu hermano, hermana que es una buena señal vale pues hemos conseguido el poder de este hombre toma ya chaval mantén pulsado para cargarla Mirad cómo se quema loco habilidad definitiva la q ¡Buah! me gusta me gusta Boa los animales, tío Me está gustando, eh Me está gustando Es para llamar a Paymon Ah, vale, ahí está Paymon Left Alt Y me está escuchando el ratón a hacer clic, vale, eso es esto Tenemos logros Hay de todo, eh Ah, vale, típico de ir recogiendo Que esto da un gustito Ahí me encanta Cuando tiene muchos desbloqueados, buah, esto también me gusta Que salga aquí todo esto aunque no lo leas, ¿sabes? A lo mejor ahora mismo lo leo y cuando esté más metido en el juego, sí, pero Que haya tantas cositas así para ir quitando Y moviéndolas Y que te toquen cositas Dime que me toque algo Que me toque algo Buah, tío, no me jodas que está sonando La máquina de cortarla. Paquete semanal disponible bah, Hay de todo, ¿no? ¿Hay un poquito de pay to win o no? En el correo hemos enviado Madre mía Unas alas protectoras Para volar, ¿no? Paquete de regalo exclusivo Y 3 millones ¡Hala! 3 millones de personas se han registrado, colega Impresionante Interfaz de personajes Aquí tenemos varios personajes, supongo Podemos mejorar sus atributos No lo voy a gastar Y la información, ruidos, el cumpleaños, la visión eh, Vemos que podemos activar el micro Eso significa que va a haber modo online O hay modo online Mensaje importante a la G Mostrar el cursor del ratón Alt Vale Vale, entiendo. En plan para, para pulsar estas cositas. Vale, vale, entiendo. Uy, cerró el juego. Continuemos. Hola. Hola. El combate está guay, ¿eh? Voy a cambiar el botón este ahora luego Cuando acabe el gameplay este Porque, madre mía Vale, supongo que tendremos que ir a la, a la misión de la ciudad, ¿no? A la V le tengo que dar para saber de dónde tengo que ir Vale, consejo de combate a la G Obtener energía, recoge robes elementales sus partículas elementales restauran energía elemental Vale Ok, me los dan cuando me los cargo, ¿verdad? Entendido al momento tenemos viento solo Y esto es como de cerca, ¿no? Bueno, no tenemos orbes elementales Para saberlo <risa> Yo le voy a hacer un gameplay de una media horita, ¿vale? Y subiremos el siguiente gameplay mañana A lo mejor uno al día o algo así Intentaré hacer, ¿Vale? Quiero pasarme el juego este porque pinta muy bien. Un bicho de la hostia. Un bicho de la hostia. Tiene toda la pinta que es un bicho de la hostia. El bicho de antes. Pero flipas en colores. Ulala, ulala, ulala Eso es Vale, De, dime que me, te, me lo tengo que cargar Dímelo No Jodio, quería pegarme con un puto dragón tipo Skyrim, tío Son de la mala Son de la mala, no te acerques no, Voy a dejar hacer el hipo ya Son de la mala, tío, ¿no? Ok N Nivel 3 ya Estoy dando la V y no me marca, eh Ya Vale, hay moneda y todo. Sobre que mercader. Nada, nah, va a estar guapo el juego este. Upa, upa, upa, Me va a dar una hostia. Wayfus de estas. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué pasa con ruidos? El eh? nombre de no es no, bueno. La polla, el nombre de ruidos. Mascot, <risa> es mi comida de emergencia, <risa> no. <risa> <risa> La música mola, eh, la música mola mucho. ¡Qué mala! Como arquera Amber es perfecto para arriba de amigos presiona dos para utilizarla. Vale, ya podemos cambiar de. De muchachos. Uy, pero esta sensibilidad que es, loco. Me no hace falta Kovacs Voy a cambiar rápidamente la sensibilidad de apuntado porque es una locura, ¿eh? Al uno, al uno. A ver. Ahí mejor. Vale, ahora tengo aquí la interfaz de personajes y tengo varios personajes. Ok. Oh, si no me... no. Coño. <risa> Tenemos que hacer los trabajitos que tiene que hacer esta muchacha Dime que estos son malos Me quiero pegar No Me gusta Me gusta ir hablando la peña, ¿vale? Nunca lees nada, al menos yo nunca leo nada <risa> A ver, el tema de historia sí lo voy a leer, ¿eh? Por vosotros, más que nada Si no, yo me lo pasaré también súper rápido e Iría a farmear a muerte ¿Esto qué es? No, me, me estás vacilando, bro Si sí, es igual Oh, ¡Qué guapo, bro! ¡Oh! ¿Qué es eso? Vale, es como un cebo. Bonito. Va, eso le caes en la cabeza le revienta. Vale, bonito, bonito, bonito, bonito, bonito, bonito, bonito. Me gusta el juego, me gusta. Pan comida. No sube ni gota. Sí. Vale, nos van a acompañar a la ciudad Consejos de combate Ración elemental Los ataques de Pyro Parecen que los no seres vivo Polémon Mira, es piro Pyro Ah, Pyro, ¿sabes? Pyro Al entrar en contacto con otro elemento Puedo activar la ración elemental Vale Eso es que da puntos débiles, ¿no? Entendido ¿Cómo cambiaba? Al uno Ah, ¿me puedo cambiar en medio de un combate también? solo probaremos ahora Plan, darle un arcazo Ir corriendo Saltar esto es, Vale, eh, tenemos que ir hacia la ciudad La stamina hay que subirla, eh, porque esto es una locura Lo lento que va Lo rápido que se cansa No, y además <risa> Iba a intentar hacer un hack Tío, yo me mato Vale, esto lo tengo que tocar para poder tra transportarme de nuevo Me acuerdo, me acuerdo Estamos llegando a la ciudad ya ya he hablado con esta señora. A ver cómo se cocina. Cocina Simplemente le tengo que dar, ¿no? Ah, no, está guay, tío. ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Está divertido! Vale ¡Vámonos! Vamos a jugar casi en primera persona, ¿eh? ¡Ay, Timmy, que te mato! ¡Ay, lo siento, Timmy! ¡Ay, loco! Este es el... Venga, a ha muerto. No, es que yo veo rápido Soy un poco estúpido Sí, pero... Pero si van y nunca vuelven Como... Se fue por puta tabaco, Timmy Pobre Timmy Se quedó solito, Timmy Mira, se ha ni mani, se ha apartado. ¿A La pisa a la cabeza Vale, la ciudad está impresionante, eh Impresiona además al entrar y parece Mira, mira, mira, mira, mira, mira mira. Ole, nivel 4 ya, eh Mola. solo hay una, Habrá varias ciudades, supongo, ¿no? La ciudad del viento, vale Entiendo Mondstadt mm. Storm Terror Un regalo Vale, pues ya hemos llegado a la ciudad, chicos O sea, vamos a mirar el menú de misiones Navegar Left, alt Vale, tenemos las misiones a la izquierda Y nos marca un caminito, increíble Increíble la ciudad, increíble todo El juego me está gustando Llevamos solo media hora de gameplay Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Voy a ir con este paisaje de aquí que tenemos tan bonito Vamos a coger estas florecitas si me dejan mira el agua Lago de Sidra, me encantaría que hubiera un lago de Sidra en real eh, Increíble Increíble Si queréis más gameplay de este tipo Que lo vais a tener igualmente Dejar un like eh, Un comentario Ya sabéis que no os cuesta nada suscribiros Estaré también en directo en Twitch Jugando a este juego Luego lo resumiré a partir de Twitch El primer capítulo no Porque no son horas para hacer directo Ya sabéis cómo es el día Ya lo podéis ver Mira hace cositas cuando estoy quieto Nada, un besazo Nos vemos pronto Y os quiero a todos y a todas Guapetones y guapetonas